Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos transmitiendo Conciencia Tech desde nuestra página de Facebook. Como todos los viernes de 4 y media a 5 cinco, cinco y media, 5 y cuarto de la tarde, estamos siempre transmitiendo con ustedes eh, nuestro programa con mucho gusto y mucho eh, muchas ganas de compartir este espacio con mi compañero y amigo Raúl Tello. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Igualmente muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos escuchan, nos ven en el momento que sea. Eh, pues un gusto estar nuevamente finalizando esta semana, cerrando con conciencia precisamente. Y bueno, pues sin ponernos de acuerdo, pero de manera conectada, pues ambos de blanco, ¿no? Al final de cuentas. Así es, mira, sin ponernos de acuerdo, estamos los dos de blanco y muy contentos de estar por acá. Oye, y bueno, te iba yo a platicar el tema que, que, que nos toca tratar el día de hoy, tiene que ver con de la, de la oscuridad a la luz. Cómo los tiempos difíciles nos llevan a mayor conciencia. Y... Siempre hay tiempos difíciles, como ya lo hemos platicado, porque por alguna situación te vas generando cosas que eh, van creciendo, verdad, desde una perspectiva complicada. Pero creo que en esos momentos de, de, de, de situaciones más complejas para ti como persona, creo que empiezas a... A ver cómo salir, ¿no? Como quien dice, de, si tocas fondo, pues no queda nada más abajo, entonces pues lo único que queda, queda es ir para arriba, ¿no? Entonces, eh, sí creo que, que a veces cuando la angustia te, te carcome, llegan los momentos más lúcidos para salir adelante, ¿no? Sí, sí, David. Justamente yo creo que es, es una oportunidad enorme ese tipo de, de situaciones, de momentos. De hecho, hay eh, un concepto eh, que le llaman la noche oscura del alma, precisamente, ¿no? que es cuando, eh, digo, hay a lo mejor muchas posibles eh, mm, formas de mencionarlo, de describirlo, pero una de ellas eh, tiene que ver con cuando a lo mejor empiezas a, a encontrar o a perder, mejor dicho, el sentido a, a tu vida cuando está basada completamente en el ego, en identificarse, ¿no? Al final, este, con algo eh, de lo que experimentamos en nuestra vida, tu trabajo, tu profesión, tus roles, este, tus posesiones. Entonces, eh, esa es una de las, de las maneras en que, este, cuando uno empieza a lo mejor a, a ya no encontrar sentido ni, ni bases firmes para, para tener un propósito de vida, entonces es una de las maneras en que atraviesas esa noche oscura del alma, ¿no? Este, pero igual desde mi perspectiva tiene que ver con un, con un reencuentro contigo mismo, con tu esencia, entonces de, eh, de repente es como si, yo creo que es como, me imagino porque no lo he experimentado físicamente, pero como si tuvieras cerrados o vendados los ojos por mucho, mucho tiempo y en el momento en el que los eh, abres y vuelves a, a, a, tienes la posibilidad de ver, pues la luz te va a lastimar, ¿no? va a ser incómoda, eh, a lo mejor vas a querer decir no, vuelvan a tapar precisamente porque este, eh, no es algo a lo que ya te acostumbraste y pienso que la noche de escuda de alma tiene que ver con eso, con un reencuentro con nuestra esencia, con la naturaleza de lo que somos y, y eh, el hacernos consciente de lo que no somos, efectivamente eh, ese por poner un ejemplo no de los momentos en donde uno toca fondo y como señalas pues al final al tocar fondo te queda eh, o morir o simplemente resurgir. Y esta parte de, de, de, de asociarse eh, es muy, muy, muy este, clara. O sea, tú hablaste del ego y de recuperar la esencia. Y siempre hemos hablado que el ego también nos ayuda, pero eh, muchas veces el ego absorbe al ser, ¿no? O sea el ser queda ahí adentro muy enconchado dentro de se me figura dentro de una capa de cebolla donde pues, montas y montas y la cebolla crece y crece y crece y el ser queda ahí en medio y todas las capas de arriba pues ya son capas del ego y precisamente como lo dices creo que parte de asociarse a soy por lo que tengo ¿no? desde un título profesional, un posgrado, un posgrado, o sea, un postdoctorado o alguna cuestión así, o un ser médico especialista o un abogado eh, en especialista, en amparo y cosas de ese tipo, eh, nos vamos asociando tanto a, al, al título que nos dicen que se nos olvida realmente nuestra esencia y la esencia me viene hoy a la mente que es algo muy simple, es ver a un bebé o a un niño pequeñito, eh, ver cómo es y cuando tú te das cuenta de cómo es, o ve un cachorrito recién nacido, ver cómo actúa, dices, esta es la esencia de, de, de mí como ser humano, pero... Eh, Vivimos en la vorágine diaria y eso nos hace ponernos capas encima que tienen que ver más con nuestro ego que con nuestro ser. No sé qué opines de esto, Raúl. Sí, sí, lo hemos platicado, como señalas en otras ocasiones, que el ego es, es como, digamos... Como si fuera, no sé, igual haciendo una analogía, ¿no? Vas a viajar al espacio, necesitas un equipo especial, ¿no? Este no puedes irte como estarías aquí en la tierra, si no te mueres, ¿no? No aguantas, no, no, está diseñado tu, justamente tu organismo para soportar otro, o, otro contexto, ¿no? Este, bueno, aquí el ego, yo lo veo como eso, como ese traje que necesitamos para vivir esta experiencia terrenal. Este no y que y que es básicamente todo lo que observamos desde nuestros cuerpos, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, el nombre, el trabajo, o sea, todo realmente lo que lo que digamos son como los gadgets que necesitamos del juego. Aquí lo importante es que eh, cuando uno está jugando, por ejemplo, un videojuego, no es como que y ahí es muy claro, no es como que el personaje que tú estás jugando, representando. Se identifica con los gadgets y después dice, no, es que yo ya soy la metralleta que puede matar a todos y que sigue a los, a los malos y todo por el estilo, ¿no? A lo mejor la tienes un momento y de repente ya se te acabaron las, las municiones y ahora tienes que hacer algo con lo que existe, ¿no? no te, en un videojuego es muy claro, no te identificas, no, no identificas a, a tu protagonista con eso, pero nosotros sí lo hacemos aquí. Este, de repente, nos, eh, nos identificamos con esos gadgets y cuando nos apegamos, ¿no? Porque eso es, eh, hiciste un muy buen ejemplo. El, el ver a un a un pequeño, ¿no? este, a una persona que recién nace y que cómo va avanzando, uno puede darse cuenta cómo empieza a identificarse ya, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, empiezas ya con que esto es mío, empiezas ya a tener miedo de ciertas situaciones, a pensar sobre el pasado, sobre el futuro. no, Al principio no, no hay ni siquiera dimensión del tiempo, eso podría, a mí se me haría como esta especie de iluminación, donde tú sabes que el tiempo pues es, un, es una cuestión igual, que nos sirve a nosotros para vivir aquí, pero que realmente, a este, manera cuántica, digamos, no hay no esta parte del, del tiempo de un pasado o un futuro, no todo es el presente. Entonces, eh, en los niños podemos ir viendo, yo lo veo con mi hijo, esta evolución, una evolución que sirve para experimentar, para jugar aquí, digámoslo así, pero que te va, des... si, no lo tra... o sea, si no te haces consciente, te va desconectando. no Entonces, esa es una de las cuestiones. Y precisamente creo que en los momentos este, difíciles, eh, algo que, que, por lo que justamente me, me hacía mucho sentido el tema, es que eh, también lo traslado a que, por ejemplo, a nosotros que nos agrada el tema de la meditación, la relajación, ¿no? el, eh, la conciencia plena, el, la compasión y toda esta cuestión ¿no? todo ese tipo de, de, de, de referentes eh, pues cuando uno tiene momentos de introspección que los vas desarrollando te vas habituando a mí me pasó en la pandemia por ejemplo este bueno en el confinamiento eh, para mí fue o sea para mí para mí fue algo muy positivo ese momento no ese periodo y luego el regresar me costó mucho trabajo o sea como que él, me sentía de repente como con mucho ruido, bullicio, ¿no? O sea, como que no me, me, me, totalmente, estaba ya tan conectado, digamos, conmigo, este, pero creo que precisamente ahí está el, el punto, ¿no? Porque a lo mejor es muy fácil, bueno, o sea, aún así no es tan fácil, pero es más, es fácil cuando solamente tienes que tener tu contacto contigo. El chiste es demostrar, por ejemplo, un desarrollo de conciencia cuando ya te enfrentas a desafíos, a dificultades, cuando ya te enfrentas a las personas que no te caen bien. Ahí sí. creo que es donde realmente se refleja si eres una persona espiritual o no. Creo que das en el punto clave en este sentido, porque eh, cuando empiezas a trabajar en tu esencia, y luego lo comento con mi esposa, es mucho más en, eh, sencillo empezar a estar en contacto contigo y lo empiezas a, a disfrutar mucho. Y eso a veces, como dices tú, eh, dices, bueno, mi armonía aquí interna, mis monstruos y todo, bueno, ya los voy conociendo, voy eh, aprendiendo de ellos, empiezo a saber por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento. Y, y de repente dices, ah, caray, bueno, pues ya salgo de nuevo y te topas con personas a tu alrededor, desde tu esposa, a tus hijos y después a tus vecinos y después a tu mamá y a tus papás y a tus tíos y a todo mundo. Y entonces es ahí cuando de repente esta parte de conciencia plena eh, es, es como un juego de malabarismo, ¿no? O sea, dices, ah, caray, a ver, a ver, a ver, ya ya empiezo a criticar, ya empiezo a enjuiciar, ya empiezo a señalar, ya empiezo a a, a ver cosas y dices caray, empiezas a guardar silencio y a veces empiezas a ser ya muy prudente, ¿no? ¿Por qué? Porque no toda la gente, eh, bueno, tú quién eres para juzgar o, o, o, o señalar algo de la conducta de las personas y esto es bien bien, bien extraño porque como te digo, a veces cuando les digo esto a los muchachos, es decir, a ver, ¿quién se pelea cuando se le cierra a alguien en, en, el, en el coche? Oh, y alzan la mano un montón, ¿no? Que les pitan, cosas así. ¿Ustedes saben qué le está pasando a la persona que va delante de ustedes? ¿O piensan que se, a mí, David, se me cerró el coche, el coche de enfrente porque me vio y le caí mal y me cerró? Y dicen, no, pues no, profe. O puede ser desde que se atontaron y no vieron hasta que su mamá se está muriendo en un hospital. Y no lo sabemos. Entonces, estos pequeños issues de, de conciencia, el reto principal es que los empieces a manejar con tus seres queridos. Y ahí es el reto importante porque tienes carga No sé si te pasa lo mismo que a mí, pero tienes una carga emocional fuerte. Entonces, desasociarte de esa carga emocional, a mí, al menos yo, con todo lo que hemos platicado, hablado, estudiado de conciencia, me cuesta aún mucho trabajo. Sí, sí, sobre todo, como tú dices, con la gente más cercana, con la que convives, pero más cercano... A, a, me refiero a nivel profundidad, ¿no? No, porque puede estar mucho tiempo, no sé, con las personas, con tus colegas del trabajo, pero pues realmente no profundiza, no se conocen, en, no se conocen, ¿no? O sea, realmente. Entonces no es lo mismo. Este es, más, es muy, es muy más fácil ser compasivo con alguien que no conoces, ¿no? Este que con que con la persona que a lo mejor, como tú dices, tu mamá, cuando cuando te dice algo que te prende, ¿no? Este, al final de cuentas eh, cuando tu hermana, cuando tu hermano, cuando tu esposa, tus hijos, ¿no? Este, y creo yo, precisamente, digo, es un, es mi hipótesis, pero incluso creo que cuando uno, por ejemplo, dice, es fácil ser compasivo cuando a lo mejor incluso viene desde un, desde un complejo de superioridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a suponer que vas en la calle y de repente ves a una persona que está tirada completamente, ¿no? O sea, que está, o sea, me refiero que es, es un homeless, ¿no? Eh, que a lo mejor podrías aparentemente sentir compasión, ¿no? Por esta persona, pero a lo mejor creo que puede venir más de un complejo de superioridad que porque realmente sientes compasión, ¿sí? Porque a lo mejor dices, no, mira, yo estoy en mejor situación y no sabemos como así como tú dices, ¿no? No sabemos la cuestión del coche, por mucho que a nuestros ojos una persona puede estar aparentemente en menor calidad de vida que nosotros este podría a lo mejor en otros contextos en otros en otras perspectivas de su vida a lo mejor no en todo pero en otras perspectivas perspectiva de su vida mejor que nosotros mismos entonces creo que esa es una y pero por qué entonces por qué no la compasión creo que verdadera viene en el acompañamiento cuando uno ni siquiera entiende no hasta hasta en, en textos eh, pues religiosos no precisamente se se señala este punto dice bueno al final es muy fácil, este, en este caso, amar a los, eh, pues a, amar a los que te aman, ¿no? Dice, si hasta los cobradores de impuestos aman a los que les pagan, por ejemplo, ¿no? El tema está el amar al, al que es tu enemigo, ¿no? Al que a lo mejor te desea el mal, al que te, al que te confronta continuamente. Como es ese, ahí está el reto de, de buscar ser compasivo porque desconocemos cuál es la raíz de ese tipo de actitudes. Y... Este, no sabemos por qué lo está haciendo, a lo mejor no lo hace ni siquiera personal, ¿no? Pero es una man manera de liberarse de un coraje, de un resentimiento hasta consigo mismo, ¿no? De liberar estos traumas. No lo sabemos. Y a veces pensamos que esto es injusto. que es justo en realidad, ¿no? Este, dirían que también es algo que se menciona: y dice, no pidas justicia, porque el día que pidas justicia vas a salir perdiendo, ¿no? Este, al final de cuentas, ¿no? Y se pide misericordia en vez de justicia, ¿no? También luego se menciona este tipo de cuestiones, porque todos tenemos. Somos humanos, ¿no? Todos tenemos algo. Entonces, ¿quiénes somos para ser el juez y parte? Y, y en eso me acuerdo muchos programas, los citas, esta, esta película del Guasón, ¿no? Que tiene mucho que ver con este tema que estamos a, hablando ahorita. Eh, y precisamente, ¿qué es esta noche oscura? Pues porque a lo mejor eh, no lo podemos eh, visualizar, ¿no? Y, y yo le llamaría como que es esa crisis espiritual y de, y de identidad, ¿no? Que de repente, eh, pues tenemos, ¿no? O sea, al momento, esto es bien chistoso, porque al momento que empiezas a trabajar en conocerte a ti, hay momentos de crisis bien cañones. ¿Por qué? Porque, no lo quiero decir así, pero lo puedes este. Te vas dando cuenta del monstruito que eres. <risa> no, o sea, no eres la, no eres la, no eres solo la persona buena, honesta o responsable o, o esa persona que tienes idealizada desde lo positivo, sino que también te encuentras todo aquello que también eres, porque también eres un victimario, también eres eh, un enjuiciador, también eres intolerante, también eres un montón de cosas más, aparte de eso, que no te gusta ver pero cuando te desnudas y lo ves y se lo dices, por ejemplo, a otro, como lo hacen en retiros espirituales los alcohólicos anónimos que hablan de sus cosas, lo leen y se lo dicen a otra persona, y la otra persona te dice, sí, sí fuiste víctima de todo eso, pero qué tal cuando tú fuiste el victimario de las cosas. Y es ahí cuando dices, te cae un 20 bien cañón y creo que eso tiene que ver con esa noche oscura, dices, ah, sí, ellos no son culpables, son responsables de lo que ellos hicieron, pero yo también soy responsable de lo que yo he hecho en la vida de los demás y en mi propia vida y en, los, eh, en la forma en que llevo esta vida. Y entonces ahí es, creo que una de las partes importantes de esa noche oscura, sí es una crisis espiritual y de identidad importante. Sí, sí, porque efectivamente hay que eh, en ese momento reconoces, como señalas, cosas que a lo mejor no querías ver, ¿no? O sea, que no tanto que no las, no que no, que no las vieras, ¿sabes? uno se da cuenta. Este, pero no las querías ver o, o de repente uno se justifica, bueno, es que hice esto por esto y entonces, bueno, tengo, yo sí tengo razones para hacer esto, las otras personas no, no, o sea, luego digo, no lo pensamos tal cual, pero uno podría decir, bueno, es que le grité a mi hijo, pues sí, porque estoy cargado de trabajo, porque, o sea, tengo razones, no, pero si de repente voy en la, en el centro comercial, en un parque recreativo, en un parque tal cual, de repente escucho a un papá gritándole a su hijo, a lo mejor yo tiendo a juzgar, ¿no? Ay, ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Para qué tienen hijos si no los pueden tratar bien? ¿no? O sea, si no sabe. Entonces, este, digo, al final, es, es eso. Y Entonces, el, el recobrar, ¿no? Este, eh, todo lo que implica no, no es para, eh, en este caso, estigmatizarlo o castigarnos por ello, ¿no? Eh, lo hemos mencionado en otras ocasiones hacemos lo mejor que podemos con los elementos que tenemos en ese momento, ¿no? Es lo mejor que podíamos hacer, lo mejor que nos salió consciente o inconscientemente, ¿no? O sea, a lo mejor era un momento que ni siquiera estábamos tan sobrecargados que ni consciente estábamos, ¿no? Entonces, pues es lo mejor que pudiste hacer. Entonces, no se trata de castigarse, pero sí de aprender de eso, ¿no? Y, y a lo mejor y sobre todo aprender pues cuáles fueron estos a lo mejor detonantes, estas causas que fui acumulando para que esto llegara a suceder. Uh -huh. para que esto yo llegara, llegara a ocurrir. Y también porque también lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Este, una cosa es eh, tener esta introspección y ver, tratar de ver hacia adentro, ¿no? De alguna forma, este, y decir, híjole, yo hice esto, hice el otro, tengo esto, tengo el otro, he sido egoísta aquí, ¿no? Bueno, muchas cuestiones, pero otra forma de conocernos precisamente es viendo hacia afuera. Entonces, cuando uno ve hacia afuera y reaccionas emocionalmente ante ciertas situaciones, también es una forma de conocerse, pero a veces no lo vemos así. Entonces, otra forma, o sea, el poder mantener al observador continuo nos permite estar en conciencia y decir, ay, bueno, o sea, me siento, me siento incómodo con esta situación, con lo que dicen. ¿A qué se deberá? No? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hay detrás? No? entonces Aquí esto es una cuestión también pues para podernos conocer, el, el observar nuestro entorno nos ayuda, dicen por ahí que lo que, está, lo que es dentro está afuera también, ¿no? como está adentro está afuera, entonces es la mejor manera de conocernos en este mundo egoico, ¿no? de alguna manera hablando del ego, este, precisamente es eh, viendo hacia afuera, viendo hacia afuera pero tomando conciencia de ello, ¿no? No, no, no ir en el piloto automático porque entonces no te das cuenta de las cosas y entonces entras en un proceso de victimización. Y creo que esto es, como lo mencionas, es interesante porque de repente perdemos también, o sea, intro ya introspectamos y todo, queremos saber ¿qué, qué está significando esto para mí, ¿Qué, qué, qué adentro hay, qué me está reflejando, qué esto, qué aquello, pero de repente perdemos, como dices, el 360 y decir, a ver, ¿qué me está sucediendo? Que me estoy generando alrededor pura gente que se está quejando. O pura gente que está hablando de escasez o pura gente que tiene problemas emocionales con sus parejas o con, eh, o está, que, qué está sucediendo que alrededor mío hay pura gente de este tipo. Entonces, sí, sí creo que, que esto es fundamental también espejear hacia afuera y ver, a ah, ver cómo está mi entorno, qué que, qué está reflejando ese entorno y. Dentro de este proceso de crisis de identidad o de... de pues hay cosas, hay, hay muchas cosas que puedes eh, eh, utilizar, ¿no? Y que puedes ver, o herramientas inclusive, para, para ir profundizando más en tu forma de ser y entenderte, como tú lo dices, compasivamente a ti para poder ser compasivo con los demás. Y me encantó esta parte de ser misericorde contigo. Y con los demás, porque como dices tú, pues esta parte de justicia, pues sí, justicia depend depende de quién, ¿no? O sea, o quién la dicte, ¿no? Y al final es subjetivo porque el que la eh, hasta el propio juez, con todo y leyes, dicta la ley subjetivamente, o sea, no es eh, una interpretación objetiva. Trata de desasociar lo más que se puede, pero siempre hay algo emocional en él. Que va a dictaminar algo eh, eh, en una sentencia, al final de cuentas. Entonces, eh, hay herramientas, hay herramientas, por ejemplo, no, no sé si, y creo que tú lo conoces, Raúl, esta parte del área de la ventana de Yohari, ¿no? Eh, la ventana de Yohari, que hay un área pública que todo mundo te conoce, que tú también no conoces de ti. Y, y los demás también saben de ti. O sea, por ejemplo, Raúl es una persona bien dispuesta, bien proactiva, echada para adelante. Tú lo sabes y lo sabe todo mundo. Entonces, es una parte de, pública tuya, ¿no? Pero también hay áreas ocultas, hay áreas ocultas que mucha gente conoce de ti. Perdón, tú conoces y que no conocen otros de ti. ¿Estás de acuerdo? O sea, hay cosas que tú conoces y que otros no conocen de ti. Y pueden ser cosas, pues, muy simples, ¿verdad? Como que a lo mejor me chupo el dedo, ¿no? Ya a los, a los 48 años, ¿no? Hasta alguna filia o alguna fobia o algo de ese tipo que nadie sabe de ti más que tú, ¿no? Y hay áreas desconocidas. Todo mundo sabe de ti eso y tú no lo sabes. Y sí es cierto, o sea, hay cosas que... Tú no sabes. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues preguntarle a los demás. ¿Cómo te perciben los demás a ti? Y si le preguntas a las 10 personas de tu trabajo y personas cercanas a ti, vas a descubrir cosas que tú no sabías de ti. Y hay otras cosas que es el área ciegan, Ni otros conocen de ti, ni tú conoces Tampoco. Y entonces ahí sí tienes que ir al terapeuta eh, para ir más profundo. Puedes ir al psicólogo, al psiquiatra, puedes hacer hipnosis, no sé, un montón de cosas, constelaciones, un montón de registros akáshicos. Eh, ahí sale toda esa parte que pues es algo desconocido para ti, porque ahí está en tu inconsciente. Algún día se improntó en ti, pero dices, caray, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué cada negocio que emprendo no, no la hago? O sea, ¿qué hay? O sea, si yo le pongo todas las ganas, si yo hago planeación, si yo veo el valor agregado del mercado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ah, entonces hay cosas desconocidas y ciegas para ti y para los demás. Entonces, hay, por ejemplo, esta herramienta. No sé si has escuchado alguna otra o si hay otras cosas que nos puedan ayudar para identificar estas noches oscuras del, del, del alma, ¿no? Sí, esta es una herramienta muy, me parece muy simple de comprender, pero muy poderosa, ¿no? No, no La simpleza, no le, eh, lo, lo simple, la simplicidad, mejor dicho, no, este, no, no significa que no sea relevante, de hecho, al contrario, creo que es bastante, bastante útil, este, porque como dices, puede uno empezar a reconocer cosas, ¿no? Este, tanto que, ya que ya sabes que otros conocen o que tú desconoces y otros que, este, que otros sí saben y lo ven y a lo mejor no te lo dicen por pena o lo que sea, o el, incluso el desconocimiento total. Pero eh, pues por ejemplo, a mí algo que a mí me, me, me, me gusta mucho, sobre todo, este, o vaya, que practico esta cuestión, creo que lo hacía desde niño sin saberlo, pero es esta mayéutica, ¿no? Precisamente el estar cuestionando eh, las cosas. Digo, yo he estado, lo, lo he mencionado otras veces, yo desde muy, desde muy pequeño he estado acostumbrado a, a platicar en voz alta este, conmigo mismo, y entonces a mí eso me ayuda mucho a a conocerme y luego me sirve para sobre todo más que platicarme, a preguntarme cosas, no a cuestionarme el por qué de las cosas, el, a qué se debe no esta determinada situación, por qué experimento este tipo de emoción, no de dónde provino, de qué tipo de pensamiento, de dónde viene esa creencia. no Y hay cosas, eh, incluso creo que están muy relacionadas con lo que decías, este, bueno, desde mi perspectiva, que es lo que yo no conozco ni otros conocen, a lo mejor mucho tiene que ver... Este, incluso con cuestiones eh, pues, an, an, ancestrales, ¿no? es decir, de, de, de mis antepasados y que, y que genéticamente, digamos, vienen ¿no? este, ya, ya incluidas en nuestro paquete y que creo yo que por algo siguen no este, al final de cuentas. Y si, uno, si una persona llega a descubrirlas y sobre todo a buscar resolver o a concluir procesos inconclusos, Creo que ahí es donde eh, surge una, una brecha, precisamente, o mejor dicho, un punto, mejor dicho, un punto de inflexión, ¿no? Este, en todo caso. Entonces, la verdad es que a mí esa, esa es una herramienta que me parece igual simple, de repente dura, porque a veces uno no quiere responderse, ¿no? Este, eh, pero, pero bastante práctica en el día a día. Sí, creo que esta parte de, de, del preguntarte... Y, y de identificar, porque esa parte luego está en nuestro inconsciente personal, ¿no? Es lo que Carl, eh, Carl Jung llamaba la sombra, ¿no? Esta parte que representa el lado oscuro tuyo y que es algo que, que está ahí, que se manifiesta a través de nuestros miedos, fracasos y nuestras inseguridades. Y, y cuando estás haciendo la mayéutica, como dices, y estás autocoucheándote, podrías decir vienen estos lados de sombra y estos lados oscuros ¿no? Que, que están ahí y dices, ah, ya identifiqué de dónde viene esta parte de mi rasgo de personalidad, por qué están estas frustraciones marcadas, ¿no? Y algunas otras vienen marcadas de nuestra infancia también. O sea, hay cosas que desde nuestra autenticidad, la, y lo abran los cuatro acuerdos, la misma sociedad nos domestica a pensar como todos tienen que pensar, a no cuestionar creencias que, que son globales o son eh, de nuestra cultura. Y, ¿Y qué es lo primero que tenemos que empezar a cuestionar? ¿Esta creencia me está haciendo mejor persona o me está limitando a ser una persona dogmática, sí o no? Y sin aperturarme a otras a otras posibilidades de aprender. Y entonces es cuando empezamos a romper como yo le llamo como romper el cascarón y empiezas a ser la oveja negra de la familia, no nada más la noche oscura, sino empiezas a ser la oveja negra de la familia porque porque ya cuestionas todas las creencias que hay en la familia. ¿Y quién te dijo que yo tengo que trabajar toda la vida para ser feliz o que el trabajar Duro voy a obtener eh, dinero, ¿no? O eh, tengo que retirarme la vejez para disfrutar de lo que ya hice, o cosas de ese tipo, o inclusive la forma de expresar tus emociones, ¿no? Puedes llegar a una familia donde, pues, es difícil que den un beso, un abrazo, o algo así, y de repente tú empiezas a dar abrazos y besos, y dicen, ¡No, pues, este loco, ¿qué onda? ¿No? Entonces. Eh, tiene esta reconfiguración que, que va a encontrar señalamientos de, de, de, de juicios y de que te van a ver como diciendo, esta es la oveja negra de la familia, ¿no? No sé si te ha pasado ya para cerrar casi el tema. este No sé si te ha ocurrido esto en este proceso que has también experimentado en estos momentos o en, a lo largo de la pandemia para acá, Raúl. Sí, sin duda. De hecho, tengo un ejemplo muy, muy claro este que, me, que, que viví hace pues hace una semana precisamente ahí por la tardecita, a Leonardo mi hijo justamente él eh, siempre le gusta pues ir al TEC ¿no? bueno en general le gusta acompañarme pero este, en el TEC obviamente pues que está el tobogán aunque ahorita está inhabilitado este, pero le gusta, le gusta ir y yo le había prometido que iba a ir este semestre conmigo y él, la semana pasada pues hubo, una, hubo un hackatón de biotecnología y hubo unas mentorías y todo y pues me invitaron ahí a participar y le dije, pues vamos, me, me lo llevé. Y entonces ahí estuvo conmigo y este, y bueno, tiene cuatro años, o eh, sea, te digo, todavía no, no es como que tenga tantas creencias arraigadas, pero me di cuenta de una que ya tiene, este, que pues él, yo le estaba, estaba con un equipo ahí revisando, preguntando y toda esta cuestión, Leonardo estaba conmigo y de repente me decía, papá, papá, este, le dije, espérame tantito, espérame tantito. Bueno, chistes es que ya después de un rato termino. Y ya me voy con él y le digo, ya, amigo, este, le digo, ve aquí, este, te dejo aquí, mira, te voy a prestar tantito, en mi celular te va a poner una, una serie de Netflix que ve de, no sé qué, de dientón, algo así, o sea, algo de los niños. Le dije, así para que no haya riesgo de que vea otra cosa, ¿no? Entonces le dije, espérame tantito, te regreso en lo que sigo trabajando. Y me dice, me voltea y me dice, así trabajas, platicando. Entonces me dio mucha risa, justamente, <risa> este, como esa pregunta, porque... En lugar de yo tomármela como mal, yo dije, digo, pues digo, qué padre precisamente que no tenga ni siquiera que desgastarme enormemente físicamente, pero sí hay un desgaste de años atrás que me trae a este momento, <risa> este para poder trabajar, ¿no? O sea, no tiene que ser ese como dices ese, ese trabajo duro, ¿no? Si es algo sino incluso algo que disfruto y que yo he ido modificando y como él a, a su corta edad, por ejemplo, puede representar el trabajo como algo que tiene que ser desgastante a lo mejor, ¿no? O sea, entonces, esa es una, una creencia y con eso precisamente me gustaría cerrar mi, mi comentario. Y es que este, este, estos temas siempre siempre dan para muchas cosas más. La, eh, si empiezas este camino de la interiorización en ti y de empezar a conocerte y, y empezar a dejar de luchar con tu ego y aceptarlo y empezar a, a, a quererte por tu esencia... Pues vas a encontrarte este tipo de situaciones, de noches oscuras, de sombras, de crisis, de señalamientos. Y simplemente tienes que tener esa fortaleza y esa firmeza para saber que ese es el camino que tú estás eligiendo para ti. Que no importan los demás en ese camino. Habrá compañeros transitorios y algunos que van a ser de más largo alcance. e Inclusive algunos que te van a acompañar toda su vida o toda tu vida, pero habrá otros que se van a ir, y hay que agradecerlo, y decir adiós soltando, y dejándolo ir, y con eso también yo cierro mi participación, y les digo que nos vemos la próxima eh, semana, y cuídense mucho, y que tengan un estupendo fin de semana, gracias. Gracias. Esto fue Conciencia Tech. El espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.